Hola amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Pues bien, tenemos noticias sobre la agencia espacial China. Sí, pues parece ser que China quiere ir a Marte. Sí, quiere ir al planeta rojo. Sabemos que últimamente está todo pues muy en boca de todo el mundo, ¿no? Que China pues ha estado en la Luna. Y aunque algunos vídeos dicen por ahí que no ha ido a la luna, en fin, no ha, no ha lunizado esta sonda, la Changi 4, y que se han tomado fotos falsas y todo eso, bueno, eso eh, circula por las redes en el siglo XXI. Pues bueno, eh, desde que esta sonda lunizó en el satélite natural, las, las expectativas de China pues, han aumentado en materia de exploración espacial sí parece ser que esto les ha dado un poco de optimismo no están evaluando cómo eh, poder llegar al planeta rojo de hecho las pruebas que hicieron para ir a marte pues bueno, les ha servido incluso eh, técnicamente para poder realizar ese salto al planeta rojo pues bueno según el subdirector de la agencia espacial del país que tiene un nombre chino, es un nombre complicado, Wu Yanghua. La misión al lado oculto de la luna marcó un punto de inflexión para la exploración espacial china. Por esto, ahora enviarán un satélite a la órbita de Marte en el año 2020 y posteriormente un rover, es decir, el procedimiento que han llevado en la luna, pues lo quieren hacer exactamente igual en el planeta rojo. Pues, si bien la primera misión a Marte, llamada yin terminó en un fracaso en el 2012, porque ya hubo un fracaso anterior, Yang-Hua dijo que la CNSA estaba dispuesta a asociarse con organizaciones externas para garantizar el éxito. Y vamos a citar textualmente lo que dice este señor. Dice, damos la bienvenida a la colaboración internacional en el desarrollo de dispositivos a bordo de la nave espacial, así como a la inversión nacional y extranjera. Es decir, que tienen las puertas abiertas a todo aquel que quiera invertir. Tú quieres invertir, pues ahora mismo tienes la oportunidad de poder hacerlo. También comenta lo siguiente asimismo sobre los planes que siguen en la luna mencionó que podrían enviar misiones tripuladas y nos comenta dice estamos estudiando el programa de envío de personas a la luna aunque todavía está en etapas tempranas la misión al lado oculto de la luna prueba que china puede hacer algo que ningún otro país ha logrado en la exploración espacial bueno vemos como la agencia espacial China, que era la agencia del de sector ese conspira loco, ¿no? Que hay por ahí que decían, bueno, pues cuando vengan los chinos nos dirán la verdad. Ahora resulta que no dicen la verdad y aquí todo el mundo miente. No pasa nada, venga, vamos a tirar la casa por la ventana. Bueno, lo interesante... Es que como sucedió en un pasado, hoy tenemos a varios países compitiendo por quien consigue mejores hazañas espaciales, donde el planeta rojo es el objetivo más evidente. ¿Qué le pasa a todo el mundo que quieren ir al planeta rojo? ¿Quién lo sabe? La NASA en los Estados Unidos, la Agencia Espacial Europea, Roscosmos de Rusia y la Agencia Espacial, cuidado, de los Emiratos Árabes Unidos han planeado explorar Marte de alguna forma en la, en la próxima década, y bueno, entre ellos también se sumaría SpaceX de Elon Musk. Pero bueno, veremos en qué se traduce y se transforma toda esta nueva carrera espacial en la próxima década. Es muy curioso porque ahora Marte también está, pues bueno, están analizando imagencitas de la Nunaki tal y cual, que es eh, de un vídeo eh, de un chico estadounidense, el cual pues este chico estadounidense está haciendo unos análisis, ¿no? Con el Google Mars, ¿no? Y parece que eh, han esculpido pues una cara, antes era la cara de Marte, que podría ser pirámides y egipcios y bueno pues ahora sonan una aquí no este chico estadounidense que pondré el enlace por aquí o por aquí o por aquí no lo sé lo pondré por aquí un canal pequeño pero que ha analizado todas estas imágenes y son muy curiosas bueno coincidencia no lo sé no sé si es coincidencia pero cuanto menos es curioso así que tenemos, pues bueno, los chinos que avanzan en la carrera espacial. Tenemos la eh, Agencia Espacial de los Emiratos Árabes. Emiratos Árabes con agencia impresionante. Tenemos eh, NASA que, bueno, dice que vamos a ver qué es lo que pasa. Y el Roscosmos de Rusia que también quiere saber qué es lo que pasa. Con lo cual vemos que China en la actualidad se está posicionando al mismo nivel que el resto de las eh, agencias espaciales del mundo todo esto seguramente va a derivar seguramente va a derivar en que hayan muchas más iniciativas privadas y que estas iniciativas privadas pues aporten unas partidas y cuantías económicas a la exploración del universo yo por mi parte yo veo bastante bien que eh, no solamente recaigan los impuestos de los ciudadanos en nuestros países y que tengamos que costear si ya no bueno, si ya tenemos una crisis cada uno en nuestro país pues que tengamos que costear la eh, carrera espacial de algunas agencias por ejemplo la nuestra en, en españa que formaríamos parte de esa que sería la agencia espacial europea y ahora mismo pues estamos todos bajo mínimos y no hay una gran inversión en la agencia espacial europea pero cuanto menos es curioso y vemos cómo la tecnología va hacia adelante sí bueno yo sé que muchos de vosotros diréis no son fotos lo de marte lo de la luna lo de tal bueno sí pero ya sabéis que los que decís esto venís de otros de otros canales y yo no me hago responsable de lo que os estén explicando por ahí nosotros creemos que el misterio va ligado a la ciencia y la ciencia es una materia que bebe de la fuente del misterio para poder descifrar todo lo que se nos plantee y se nos ponga por delante. Y el día que algo sea incorrecto, pues lo diremos que es falso o hay que desmentirlo. Me habéis preguntado sobre este vídeo del chico estadounidense, eh, que pondré por aquí abajo el enlace, lo pondré por aquí abajo, sobre el tema de el anunnaki en marte bueno yo vuelvo a insistir yo creo que eso es coincidencia alguien habla del canon de, de, de vitruvio y no da pie con bola con lo que es vitruvio no vitruvio pues bueno, fue un señor que, eh, igual que el canon de Policleto, el canon de Vitruvio, diferentes cánones, son ocho cabezas y media o nueve, y no es un canon de belleza, es un canon de proporción humana y de eh, vinculado a la proporción áurea. Es un tema de matemáticas que no tiene absolutamente nada, nada que ver con lo bello, lo feo, lo guapo, y podríamos hablar de la pancalia, y podríamos hablar de muchas cosas de la filosofía griega, pero que no tiene nada que ver con este vídeo. Pero que en otro vídeo, si queréis, lo podéis podemos abordar tranquilamente así que yo por mi parte creo que el tema este de la figurita de marte que además mmm, vemos como en el vídeo este chico estadounidense pues lo que está haciendo es mediciones y cosas y tal y si lo pones el traductor pues te vas a enterar un poquito de lo que dice bueno es todo mera especulación no se sabe pues bueno si realmente lo que se está midiendo en el, en el google mars es exactamente pues las distancias que realmente son así que nada más chicos si os ha gustado el vídeo déjanos tu comentario déjanos aquí abajo lo que quieras siempre de forma respetuosa y pues nada si te ha gustado pues intenta compartirlo por ahí si crees que es curioso y que podemos pues bueno difundir este tipo de noticias pero os voy a decir una cosa la agencia espacial china tiene muchas cosas que mostrar en los próximos 20 o 30 años esperemos que nos vayan incluso desmintiendo algunas cositas eh, de la exploración espacial y que podamos entender un poquito más el universo que nos rodea así que chicos le damos un aprobado a china porque parece ser que están en la brecha de investigar el universo y todo lo que sea investigación y en nuestro entorno, pues es algo que a nosotros nos gusta mucho. Así que chicos, por mi parte nada más, un cordial saludo y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta la próxima!